Todos los proyectos es el único proyecto que no invierto dinero porque la comida están en el campo, están en la finca. Entonces, yo no, no tengo eso de, de, de comprar comida, pues, porque también si yo compro comida esté, procesada, hecha de alguna casa comercial, me viene a cargar problemas. Por la, se me descompone el agua y con la comida que yo hago a base de hojas pero allí no es cualquier hoja que va, son hojas que se tiene que buscar que tengan minerales, que tengan proteínas Y hacer de, de, de, de varias, unirle y ya, allí se, se puede decir que se hace un concentrado Que lleve muchas proteínas de diferentes hojas ¿En qué, en qué hoja, en qué planta ha encontrado por ejemplo ese tipo de proteínas que requieren para una alimentación buena? sana, que mantenga además su cosecha de agua en un estado 100 de 100, podríamos sí, decir. Sí, bueno, voy a aumentarle pocas, pero son, son como más de variedades, como más de 40 variedades. Pero en lo, que, en lo que yo tengo más conocimiento y que sé que son plantas medicinales y que tienen mucha proteína y minerales son por lo menos el marango, la sábila, el camote, la espinaca. Almacenados... Tiene más de 350 barriles con agua, con más de 5.000 peces de cultivo. Don Julio no desperdicia nada, de lo que le puede proporcionar la naturaleza a través de los animales. Cerdos, conejos, gallinas, patos, peces, codornices, generan una buena cantidad de estiércol, que también tiene su proceso para ser convertida en biogás. el lago va al izquierdo, aquí está un, por aquí está un balde, un balde donde va a caer todo, es para que no caiga el suelo y aprovechar todo lo que es el, los residuos de él y, y la caca. Ahorita venimos a, a echar solo al biogás, se echa para alimentar el, el biodigestor, Bueno, yo he visto a todos los compañeros productores que, que, que, como lo que todo yo hago aquí son, son, son beneficios y e ingresos para mi casa, ¿ya? y todo a base y a, aprovechando eh, lo que es la cosecha de agua, los pescados principal, porque si no fuera por los pescados yo no estuviera cosechando agua, pero yo uso y aprovecho lo máximo en lo que es el agua de los peces porque llevan muchos minerales para las plantas. entonces yo invito a los compañeros productores de que echen a andar proyectos que, que van a venir a mejorar su economía de nosotros de cada hogar de su casa y también al país. como aquí como bien ustedes miraron aquí hay de todo un poquito y esos son ingresos para las familias. Eh, ¿Cuánto no quisiera ver yo aquí en mi comunidad que hubieran muchos muchos productores que tuvieran en lo que yo? Porque con esa intención yo he venido haciendo todo esto para que vean, aprendan y, y tengan mejores ingresos y mejor forma de vivir.